Bienvenido a un nuevo Enta y esta vez es que Kaito lleva una vida normal después de que su madre muriera y su padre se volviera a casar con Sayoko, una atractiva mujer. El más grande deseo de Sayoko, es tener un hijo pero su marido no quiere. Kaito después de ver a su padre engañando a Sayoko con una mujer más joven, pondrá de lado todas sus inhibiciones y estará dispuesto a ayudar a su bella madrastra.